Bienvenidos a Marihuana Television News. En este programa nos plantamos en el Congreso de los Diputados de España, donde algunos representantes políticos han sido obsequiados con unos preciosos cogollos. En Ecomaría, nuestra sección más ecológica, haremos un superabono orgánico enriquecido con microorganismos. Y en Top Cultivo veremos cuál es el mejor momento para cultivar en exterior. Empezamos. Este mes empezamos las noticias de España con una buena. Un juzgado de Murcia ha anulado una multa de 10.401 euros por la tenencia de una pequeña cantidad de cannabis. Tras esta sentencia, se refleja que los ayuntamientos no tienen competencia para imponer este tipo de sanciones, por lo que se podrán revocar las multas ya impuestas. Por otro lado, la puesta en marcha del nuevo gobierno de España ha reactivado a los distintos actores de la normalización. El GEPCA, Grupo de Estudio de Políticas sobre Cannabis, en un nuevo manifiesto tras el bloqueo político y legislativo y en vista de las tendencias internacionales que confirman el camino de la regulación, reitera la demanda de una regulación integral de las tres vías naturales de acceso al cannabis, el mercado legal, el uso asociativo y el autocultivo, unas mejoras y transformaciones coherentes con los principios del Estado social y democrático de derecho. El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis también ha denunciado la falta de transparencia en las concesiones de licencias para el cultivo, unida a una burbuja especulativa internacional y presiones de multinacionales a gobiernos para conseguir una regulación a su medida sin tener en cuenta a las personas. El Observatorio denuncia las malas prácticas de lobbies de la industria, quienes han celebrado en Madrid el Congreso Europa Cannabis dejando fuera a los principales agentes del sector. Por cierto, Europa Cannabis, patrocinada principalmente por el grupo Aurora Cannabis, no quiso acreditar a Marihuana Televisión para asistir e informar sobre el Congreso, algo que no nos había pasado nunca, ni en entornos prohibicionistas. Plantadas en el Congreso, la Confederación de Asociaciones Canábicas entregó muestras de cáñamo a los representantes de partidos políticos para demandar una regulación que defienda la salud y el reconocimiento de las personas usuarias, una regulación justa, eficaz y social. Hemos venido a reclamar a los partidos políticos que abran un debate transparente y público sobre la regulación del cannabis, que acabe con la inseguridad jurídica que sufrimos las asociaciones canábicas, la persecución que sufrimos los usuarios de cannabis y que genere un futuro próspero para nuestro campo, para, para nuestra juventud y que esté basado sobre todo en la evidencia científica. Y en, la, y en la reducción de riesgos asociados al consumo como base de esa regulación. Hoy hemos venido a plantarnos al Congreso para demandar eh, que haya una regulación sobre los usos del cannabis, eh, principalmente sobre el cultivo personal, de los clubes sociales de cannabis y que por fin se dé seguridad jurídica al colectivo canábico. La acción de hoy consistía en hacer entrega de unos pequeños presentes en... En, en, en, era un ramo de, de cannabis que ha ido para el socio mayoritario del PSOE, para Podemos y luego eran unos broches con un cogollo de cannabis para el resto de agrupaciones la idea era hoy hacer visible que el cannabis tiene que entrar en el Congreso eh, y no solo eso, sino llevar a los más media, llevar al pueblo llevar a la sociedad civil, la realidad de es que es un debate que si no provocamos los que estamos aquí fuera, allí dentro no se va a dar, entonces ya está Bien de lo que pasa puertas para adentro y vamos a sacarlo fuera, que es lo que va a hacer que cambie la situación. Estamos muy contentos porque han venido eh, varios partidos eh, como Podemos, Más País, eh, Esquerra Republicana de Cataluña, al PDCAT, eh, Bildu, Bildu eh, PNV y Compromís no han podido venir pero nos apoyan, Ciudadans también ha salido. Muchos medios, la verdad es que hemos salido en La Sexta, en Antena 3, en Madrid Televisión Madrid. La verdad es que me he puesto tan nerviosa con tanto cachivache de este que la verdad no he visto ni las siglas. Plantadas en el Congreso pedimos a todos nuestros representantes políticos que, que se pongan las pilas, que es necesario regular los usos del cannabis, los diferentes usos del cannabis, dar una protección a las personas que decidimos libremente utilizar la planta para consumir. Y, y que por favor pedimos a toda la sociedad y hacemos un llamamiento a que pongamos este debate en boca de todos para que así el, perdón, el partido mayoritario del Parlamento decida regularnos porque hoy ellos mismos han decidido no asistir a recoger este ramo eh, pero creo que está visto que todos sus compañeros nos apoyan y que quieren que esto salga para adelante y bueno, básicamente eso. pedimos seguridad pública para todos, una regulación que reconozca los derechos de las personas usuarias y pedimos que en esta legislatura sea cuando se haga este debate y, y nada, y muchas gracias a todos. Ha sido más, más grande el apoyo de lo que esperábamos y esperamos que de verdad pongamos por fin el cannabis en boca de la ciudadanía y en las mesas del Congreso. Hemos echado mucho de menos al Partido Socialista, pero confiamos que será valiente durante la legislatura para regularnos. Este 8 de mayo tenemos una cita en las mesas de Sembrando el Cambio, donde ya estamos solicitando a todos los partidos políticos que hagan acto de presencia. Y como no, 9 de mayo, un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana en Madrid, para que todos y todas reclamemos nuestros derechos y gritemos bien alto, libertad para María. Muchas gracias a Televisión por siempre estar ahí en todo Nos vemos en la marcha We can do it We can do it Y ahora Top Cultivo Donde veremos cuál es el mejor momento para cultivar en exterior Y cómo fortalecer las raíces de nuestras plantas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 La siguiente pregunta viene desde Concepción, Chile. Mac Morrigan nos pregunta ¿Cómo puedo fortalecer las raíces? Hola Mac Morrigan, fortalecer las raíces de tus plantas es imprescindible ya que serán la base en la que se sustentan tus plantas. Para posibilitar que el sistema radicular de tus plantas pueda desarrollarse sin ningún tipo de problemas, tendrás que tener en cuenta algunos factores que tendrán una importancia crucial en la absorción de los nutrientes para la planta el primer factor será el sustrato que utilices el hecho de utilizar un sustrato de baja calidad será crucial para el posterior desarrollo de las raíces este tipo de sustratos no te garantizan que estén libres de elementos no deseados como plagas o patógenos debido a un mal compostaje en su proceso por el contrario, los sustratos de calidad suelen llevar unas composiciones idóneas que estimulan el crecimiento del sistema radicular, con elementos que permiten regular la oxigenación y la humedad del medio de cultivo, así como algún hongo beneficioso como el Trichoderma. El segundo factor, el espacio en el que se desarrollen. Ten en cuenta que el crecimiento radicular es más explosivo que el del tallo o las hojas, ya que del tamaño de las raíces dependerá el crecimiento y la altura de la planta. Por ello es conveniente darle un espacio ajustado al tamaño que quieras que tengan tus plantas. El tercer factor, la temperatura y la humedad. Las raíces se desarrollan de forma óptima con una temperatura de alrededor de los 22 grados, grado arriba o abajo. El frío pero sobre todo el calor hacen que el agua pierda oxigenación, elemento indispensable en el desarrollo de las raíces. Esto unido a un exceso de humedad hace que las raíces frenen su crecimiento, llegando a debilitarse e incluso en los casos más extremos pudrirse. Por ello mantener la temperatura y la humedad del sustrato estables será determinante en la evolución radicular de las plantas. El cuarto y último factor, el riego. No conviene pasarse con los nutrientes en la irrigación, ya que se acumularán sales en las raíces y taponarás la absorción de nutrientes. Así que McMorrigan, si tienes en cuenta estos cuatro factores, tus plantas gozarán de unas raíces estupendas que alimentarán tu planta para que finalice en unos grandes cogollos. La última pregunta nos la envía Marla desde Argentina. Marla nos pregunta ¿Qué producto me recomiendas para las raíces? Hola Marla, existen muchos productos en el mercado para fortalecer tus raíces. Si te tengo que recomendar un producto, el nuevo Top Roots de Top Crop será el ideal para tus plantas. Top Roots es un fertilizante concentrado 100% mineral formulado a base de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, para fortalecer el crecimiento y el desarrollo radicular de tus plantas. Es un producto diseñado no solo para usarse durante las dos primeras semanas, sino que puedes extender su uso durante toda la fase de crecimiento, tras un trasplante de tu cultivo e incluso puede utilizarse al inicio de la etapa de floración. Top Roots es muy fácil de aplicar. Con ayuda de tu pipeta dosificadora, tan solo tienes que diluir a razón de 0,51 ml por litro de agua de riego. Tan solo tendrás que tener en cuenta que en aguas con mucha cal deberás aplicarlo una vez por semana y en aguas blandas, con menos presencia de cal, no se descarta aplicar su uso hasta dos o tres veces por semana. Está disponible en formatos de 1 a 5 litros. Recuerda, si quieres que tus plantas tengan unas raíces fuertes y sanas, usa Top Roots. Tus plantas te lo agradecerán.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 La Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros que participen en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reunirá en Viena el próximo marzo, que voten a favor de retirar el cannabis de la lista 4 de estupefacientes prohibidos, para favorecer el uso médico y terapéutico. Estamos aquí en la Comisión de Estupefacientes. La verdad que este año ha venido muy poca gente, algunas delegaciones también han cancelado por culpa del coronavirus. La gente está un poco paranoica con esto y luego se ha pospuesto la, la votación para la reclasificación del cannabis, lo que era de esperar. Se ha pospuesto a la, a la intersesión de diciembre, pero no la tenemos. en realidad creemos que no, que no se votará en esa intersesión porque es una decisión demasiado importante como para no hacerse en una sesión. Eh, Luego algo interesante es la L2, la propuesta de resolución que ha sacado Estados Unidos que iba muy en la línea de darle, o sea, darle la potestad de interlocutor válido con la administración a las farmacéuticas y al sector privado ha sido enmendado por los países miembros y, y, y en, ha sido en la línea de la salud pública, es decir, que tiene que contar con las agencias de salud pública de los estados miembros y que tiene que contar con la sociedad civil además de quizás con las farmacéuticas. Eh, de momento está todo muy verde, no se ha decidido nada, sí que parece que hay como un ambiente de descriminalización en general, pero bueno, siguen estando los países provisionistas como siempre, y, y, y la verdad que llegar a un consenso de este tipo es, es muy difícil, aunque parece que las cosas van en la línea de eh, aplicar los derechos humanos en los diferentes países miembros, hay muchos países que están, haciendo, están evolucionando en este sentido, estamos muy contentos por eso. Y nada, pues aquí un saludito desde las Naciones Unidas y luchando por nuestros derechos. Delicious Seeds acaba de contarnos que ya tiene preparada la nueva genética de la temporada. ¿Todavía no sabéis cuál es? Pues yo os lo digo, la Chocobank, una auténtica variedad americana que llega con un cruce de sabores que os va a sorprender. Chocobank es un híbrido 70% sativa, 30% indica que está compuesto 100% de genética proveniente de California. Es un cruce entre su afamada Appalachian Crush con un clon élite de chocolate, muy diferente a las selecciones más típicas de esta variedad, ya que en su genealogía genética aparecen la OG Chocolate Tay, cruzada con un canal Case. Estos cruces producen una mezcla de sabores que se aleja de los sabores crush que tanto están predominando en el mercado actual. Destacan sus notas a café dulce con texturas cítricas y fuertes matices terrosos hay que probarla. Así que, si te molan estas genéticas de nueva generación, échales un ojo y píllalas ya en su web para esta nueva temporada. En los Estados Unidos la marihuana entra en el debate electoral, el candidato demócrata Bernie Sanders ha propuesto legalizar la marihuana en 100 días a nivel federal, a la vez que propone revisar las medidas que en algunos estados solo permiten entrar en la industria de la marihuana a grandes empresas y corporaciones, así como eliminar las condenas anteriores por marihuana. En Trump amenaza de nuevo, esta vez con el presupuesto federal del 2021 que propone recortar toda la protección legal para los programas estatales de marihuana medicinal por lo que la DEA y otras fuerzas del orden podrían cerrarlos. En México se ha puesto en marcha la campaña Regulación por la Paz, para poner primero los derechos de las personas y la justicia social en el proceso de regularización. Se denuncia que la trazabilidad de las semillas se emplea como excusa para otorgar el monopolio a las farmacéuticas, mientras se trata de excluir a la sociedad civil y se pretende limitar al máximo el autocultivo o los clubes sociales de cannabis. Todavía no conocéis las variedades de Fat Panda. Por primera vez en Europa, los grandes cultivadores comerciales americanos de cannabis legal nos traen sus genéticas élite en forma de semillas gracias a American Descubre los sabores y efectos que disfrutan cada día miles de americanos sintetizados en estas cuatro variedades que nos trae Fat Panda. Gris Monkey, proveniente del cruce entre Gorilla Glue 4 por una Cookie Sun Cream. Es soberanamente dulce, así que es perfecta para los más empalagosos. Su efecto es tan potente que está indicada para calmar dolores. Hammerhead, un híbrido con predominancia índica resultado del cruce entre White Rhino por Medicine Man. Su sabor te sorprenderá por sus matices a miel con toques spicy, indicada para conciliar el sueño. Pineapple X, la niña mimada de los Upanda. Este híbrido de predominancia sativa proviene del cruce entre Trying Greg por Hawaiian. Sorprende sobre todo por su sabor a piña y sus notas terrosas. Perfecta para momentos de creatividad. Wi-Fi. Del cruce entre una The White y una Fire O.G., solo podía salir este manjal archiconocido entre los mejores canagourmets. Muy resinosa, con unos aromas frutales a diésel que te hará la boca agua. Perfecta para un rato entre colegas. Fat Panda en American Americanabis. Entra ya en su web y pilla las... Este marzo nuestra agenda de eventos está repleta. Ahora solo queda estar atentos al coronavirus por si acaso nos toca quedarnos en casa. El día 8 de marzo, las mujeres canábicas se reunirán en el Club de Madrid, Madrijuana, para acudir a la marcha del Día de la Mujer todas juntas. Bueno, mujeres, pues aquí tenemos la portada del Canamán. ¿Cuarto? ¿Cuarto, cuarto cuarto Cuarta edición del Canamán. ...es el calendario del activismo canábico feminista... ...estamos hartas de la cosificación... ...y sobre todo en el mundo canábico... ...que utilicen a la mujer para vender... ...para cualquier cosa no nos gusta... ...nos enfada y nos enoja... ...así que a mucha gente como a nosotros... ...les enfada y les enoja... ...más de 500 personas en el casting... ...50 seleccionados... ...y aquí los ganadores... ...le tendréis en papel el 8 de marzo... ...en Madrijuana será la fiesta... ...Canamán por el mundo... ...después haremos... ...iremos a la manifestación... Estaremos en Madrid este año. En Madrid hace mucha falta ahora el feminismo Total. y las mujeres en la calle, por eso venimos a presentar Canamán. Somos más que un escote. <risa> Mucho más. Mucho más que un escote. Os esperamos a todas. Venir con nosotras. Presentamos Canamán, acordaros, 8 de marzo en Madrijuana a mediodía. Después salimos todas juntas para visualizarnos en la manifa feminista del 8 de marzo, este año, Mujeres en Madrid. El día 11, en el Hash Marihuana and Head Museum de Barcelona, se analizarán los modelos de cannabis medicinal en el mundo. ¿Qué aprender y qué evitar? Con la moderación de Ices. El día 12, en la Feria de Cornellá, se celebrará la International Cannabis Business Conference, un punto de encuentro entre empresarios e inversores, con representantes de alrededor de 60 países. Y del 13 al 15 llega la 17 edición de Spanabis, la feria de referencia del sector canábico a nivel internacional. Este año la organización de Spanavis ha querido desmentir las publicaciones y rumores que la vinculan a la High Times. Junto a Spanavis se celebrará la octava edición de la World Cannabis Conference donde se abordarán las diferentes dimensiones de esta controvertida planta. 14 de marzo no os podéis perder el estreno de Canábicas, el primer documental colectivo de mujeres canábicas del mundo en el que más de 200 mujeres de 30 países han participado bajo el lema Cada día es 8 de marzo. Hi everybody for International Women's Day. <risa>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 Woohoo! <laughs>